Bienvenidos a Tarot y Predicciones. ¿Qué le deparan los astros en el amor, la suerte y salud? No se pierda su horóscopo semanal, solo aquí en Tarot y Predicciones. Hola amigos, de América Latina les habla Víctor Damián Rosso Villarreal. Desde este maravilloso set en el programa Tarot y Predicciones vamos a estar dando lectura de Tarot a los diferentes es signos del zodiaco. Estén muy atentos porque grandes predicciones vienen para usted Recuerden aquellas personas que estén interesadas en una videollamada, una consulta por videollamada, lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp 3156304823 o al 326962816. Todo es con cita previa. Vamos a empezar en el día de hoy dando lectura a las personas nacidas bajo el signo de Aries. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada. Separe su cita ya, escribiendo al WhatsApp más 57 320 696 2816 y más 57 315 630 4823. Atrévete y deja que se Aries se la pasa preguntando por qué camino coge se la pasa preguntando signo de Aries cuál es la elección acercada? sencillamente Aries lo que le dicte su corazón lo que le dicte su corazón usted sabe perfectamente qué es lo que le conviene usted ya no es un niño, ya no es un adolescente es una persona madura y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene signo de Aries Deja a un lado las murmuraciones, no esté hablando más de lo debido. No opine donde no le están pidiendo opiniones, signo de Aries, y así se va a evitar muchos inconvenientes. Aries, este arcano, el arcano del mal, signo de Aries. Mucho cuidado, mucho cuidado con trabajos de magia negra, de vudú, de santería, salamientos que te puedan estar montando, signo de Aries. El arcano del mal está muy marcado en esta tirada de tarot, signo de Aries. Está bien una protección, está bien que te protejas con un cierre de cuerpo o con un amuleto o un talismán, porque esta carta no es para nada buena, signo de Aries. Recordemos que Neptuno está entrando en este momento en la casa de Aries. Eso nos da a entender infaliblemente que el mal está tocando tu puerta si no te proteges a tiempo. Signo de Aries, muy importante, no aceptes invitaciones aún ni del mejor amigo ni de la mejor amiga, signo de Aries. Es bueno que esa casa te resguarde, recuerda que el mal, recuerda que el virus aún está fechando, está buscando a quién llevarse. Entonces, cuídate esta semana, signo de Aries, no te tomes las cosas tan a la ligera. Y tampoco te toman las cosas tan a pecho, signo de Aries. Encuentra un poco de diversión a la vida, un poco de alegría, no lo tomes tan, tan radical. Y tampoco eh, te toman las cosas como tan personales, signo de Aries, Sonríele a la vida. Aries, algo de enfermedad para un ser querido tuyo. Va a ser bastante delicado de salud, poner mucho cuidado a las, a las vías respiratorias. Eh, puede ser tu, suma, eh, tu padre, tu madre o un, un abuelo o abuela, pero van a ser bastante delicados de salud, signo de Aries. Aries, la justicia divina, todo se paga. No le haga a los demás lo que no quieres que le hagan. Todo tiene su causa, la causa y todo tiene un efecto. Entonces mucho cuidado con estos signos de Aries. El número de la suerte, nos quedamos con el número de la suerte para el signo de Aries. 21-12, 12-21. Trata de jugar este número al derecho o al revés. En juegos de azar. Espera que se lo ofrezca. Cuando alguien ofrezca una lotería en la calle o un juego de azar, fíjense que sea el 21-12 o el 12-21. Infaliblemente va a ganar. Se lo estoy decretando hoy. Seguimos con la lectura del tarot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 315-630-4823 Atrévete y déjate sorprender. Tauro, tu liderazgo te caracteriza. Ser cabeza siempre y no cola. Esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de iniciativa siempre te ha caracterizado, Tauro. Pero últimamente estás en el lado cómodo, cuando todo está fluyendo, cuando todo está muy bien te quedas quieto, últimamente Tauro, quiero ver ese mismo Tauro, que te ha caracterizado, un Tauro lleno de energía, de vitalidad, de ganas de salir adelante, de sobresalir, no te quedes en el lado cómodo, eh, signo sino de Tauro, Tauro, muchísimo cuidado, signo de Tauro, en tu ámbito laboral, muchísimo cuidado, ve una despedida laboral, o una suspensión laboral, Vas a tener un inconveniente grave, delicadísimo en el aspecto laboral. No mires tus capacidades, signo de Tauro, porque tus capacidades son únicas e inigualables. No te compares con nadie, ni trates de ser mejor que otros. Simplemente utiliza tu potencial y explota los signos de Tauro. Alguien está hablando a tus espaldas, signo de Tauro. Alguien está hablando de más a tus espaldas y tú estás sospechando quién es. Las sospechas que tenías... Tiene fundamento, claro que sí. Esa persona está hablando tus espaldas y diciendo cosas que no son ciertas. Esta semana te van a envolver en chismes, en problemas. Entonces, tú sabes quién es esa persona, aléjala de tu vida. Signo de Tauro, Tauro, una gran invitación, una gran invitación te espera. Una invitación nocturna, disfrútala al máximo. Que no te, hasta ahora en esta lectura de Tarot, no se te ve algo negativo por medio de esta invitación. Siempre has sido una persona muy observadora, muy analítica. Déjate llevar por estos instintos que nunca te han fallado. Quieres construir algo? ¿Quieres edificar algo? ¿Quieres armar algo? ¿Quieres fundar algo? Dale, dale. Con mucha energía, con mucha fe y con mucha dedicación, con cese y trabajo que te va a ir muy bien. Evita los chismes, aléjate de, la de las personas chismosas y habladoras que hablan más de lo debido. ¡Signo de suerte! Eh, perdón, número de suerte para el signo de Tauro 33, 62 6233 Vamos ahora con la lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de Géminis. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada. Separe su cita ya, escribiendo al WhatsApp más 57. 320-696-2816 y más 57, 315-630-4823. Atrévete y déjate sorprender. Géminis, deja tantos temores alrededor tuyo. No le temas tanto al éxito, no le temas tanto a la vida, eh, signo de Géminis. No le temas tanto al éxito, al futuro. ¡Arriésgate! ¡Vamos, lánzate! a la aventura, que tienes un mundo entero por conquistar signo de Géminis, no abusas en las compras Géminis, ahorra un poco de dinero, estás malgastando el dinero, recuerda que estamos en tiempo de crisis, es el momento de ahorrar un poco de dinero para el futuro, Ve una despedida signo de Géminis tristemente, una despedida, una persona que se aleja de tu vida, vive el duelo, pero no te vas a quedar ahí por muchísimo tiempo, la buena noticia, es que va a seguir, vas a salir adelante. Esa persona, si, te, si se aleja de tu vida, es porque realmente no te merece. Eh, realmente es una persona que no ha estado eh, transparente, de sentimientos transparentes, transparentes contigo, signo de Géminis. Géminis, al final de todo, siempre triunfarás. Esa semana te espera una semana llena de éxitos. Veo una firma de papeles, una firma de documentos. Veo también un. Diligencias en entidades financieras Bancarias, ese dinero que se están Adeudando, por fin Géminis Por fin se te va a llegar y te va a servir De mucha ayuda en esos tiempos de crisis Hay una persona del pasado que se va a acercar de Géminis No le hagas caso, si es cuestión del pasado Deja que el pasado se quede allá En el olvido y vive el momento Vive el presente, tu presente en este momento o Está sea, muy bien aspectado, recordemos Que Tauro está ascendiendo a Géminis Y es muy importante Esa dualidad ...que te va a llevar por la sendas del éxito... ...pero tienes que ser muy observador... ...y muy intuitivo... ...el número de la suerte para el signo de Géminis... Es ...6823, 2368... ...vamos ahora con, las, con, le, con la lectura del signo zodiacal... ...para las personas nacidas bajo el signo de... ...cáncer... ...y recuerde... ...que usted puede tener... ...su lectura de tarot personalizada...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 Usted no nació para ser humilde del todo y para estar la alcanza a los demás. No se de humillar, signo de cáncer. No deje que lo pisoteen. Usted vale muchísimo, signo de cáncer. Por favor, deje su lugar y adelante. No se trata de crear conflictos, se trata de mantenerse en su puesto, signo de cáncer. Te estás escondiendo de algo, signo de cáncer. Te estás escondiendo de algo o de alguien no te puedes esconder por mucho tiempo tarde o temprano todo se va a saber y vas a tener que dar la cara y afrontar ese problema, esa situación que tú mismo has creado por tus decisiones signo de cáncer cáncer veo un pariente cercano eh, con una visita donde el médico signo de cáncer muchísimo cuidado, muchísima atención a esta persona que le veo bastante dedicado de salud a un futuro las personas que están comprometidas eh, en el signo de cáncer, por favor, signo de cáncer, relájate un poco, deja el estrés en el trabajo, no lleves trabajo a la casa, no lleves el estrés a la casa, tu familia, tu esposa, tu esposo o tus hijos no tienen por qué pagar, eh, no tienen por qué, o tú no tienes por qué liberarte, liberar todo ese estrés con tus hijos y con tu pareja, deja el trabajo. En el trabajo y en el hogar, estás en el hogar Con tus actitudes y con tu eh, mal genio, si, si, si así se lo puede llamar Y si cosas que manejas, estás perdiendo lo que más amas que es Tu familia Una gran sorpresa tocará tu puerta esta semana Una gran sorpresa, te lo estoy eh, profetizando en el día de hoy Una gran sorpresa tocará tu puerta Cáncer Te veo nuevamente arrodillándote, doblegándote no le agaches la cabeza a tu pareja no tienes por qué vivir de esa manera no tienes por qué estar mendigando un beso, mendigando amor no tienes por qué estar arrodillado tú la tienes clara en la vida y sabes realmente quién es esa persona que está acompañando tu vida toma la decisión, no lo pienses más número de suerte para el signo de cáncer 6372-7263.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 6:30-4823. Atrévete y déjate sorprender. Leo. No sea tan obstinado, el signo de Leo, si las cosas no le están saliendo en este momento como se lo espera. No insista. Toma un tiempo. Tomas esta semana. Abandona el proyecto por una semana y retoma con nuevas fuerzas. Esperemos a que Plutón de entre en la fase. Eh, de Leo, para poder empezar a, a iniciar este nuevo proyecto eh, Esta semana no es una semana donde vas a tener mayores triunfos, mayores éxitos en tu área laboral Es más bien, veo una semana un poco difícil, agitada Tanto en el aspecto sentimental como en el aspecto eh, laboral Signo de Leo Leo, ese estudio, eh, ese proyecto que tienes de estudiar de hacer una carrera, de hacer un curso, de aprender algo, hazlo, no te quedes pensándolo, signo de Leo, últimamente le das muchas vueltas al asunto, lo piensas, vuelves y lo piensas, lo consultas, no lo consultes, es tu futuro, y hazlo, si quieres estudiar, estudia, signo de Leo, Leo, el pasado no perdona, el pasado no perdona, Leo, y te van a cobrar por ventanillas si no te lo están haciendo te van a cobrar por ventanillas los errores de tu pasado signo de Leo todo se termina saliendo, signo de Leo los bacanales para los hombres las fiestas con muchas mujeres esas sí se le puede llamar orgías mantente un poco alejado signo de Leo eh, no es conveniente esos bacanales que te gustan esas fiestas esos esas tertulias mantente alejado por unos días hablo para los caballeros y las damas que se abstengan más bien y sean un poco recataditas por esa semana, que es una semana que no va a estar muy bien respetada para los nacidos bajo el signo de Leo. Lugro de la suerte para Leo. El 48-23-23-48. Ah, antes de esto, Leo me salió un arcano. No persigas algo que sabes que no vas a poder alcanzar. No. Nada es contra la corriente, signo de Leo. Sabes perfectamente que no va a ser para ti. No insistas. Échale tierrita la asunto y sigue para adelante. Seguimos ahora con las personas nacidas bajo el signo de... Virgo. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada.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 signo de Virgo te quiero ver muy lúcido muy consciente, coherente para esta semana para que tome las decisiones adecuadas son decisiones trascendentales que pueden marcar el resto de su vida signo de Virgo Virgo me sale el arcano de la emperatriz muy importante este arcano vamos a ser visionarios vamos a ser soñadores pero además de ser soñador como tú lo eres Tienes que trabajar por tus sueños. No dejes que nadie interrumpa tus sueños. No dejes que nadie sabotee tus sueños. Si quieres llegar donde tú quieres llegar, no le hagas caso al que dirán a las murmuraciones. Y vamos para adelante. Signo de Virgo. Para las mujeres, signo de Virgo, veo algo delicado de salud. Algunas mujeres del signo de Virgo. Cuídense mucho el aparato reproductor, los ovarios que van a tener problemas de salud en esta área, veo también acá muchos ataques para ti, Virgo. Esta semana, muchas envidias, muchas recillas, muchos ataques, chismes, calumnias. Alguien hay por ahí, signo de Virgo, y te está marcando. Alguien hay por ahí que está hablando más de lo que es y no está diciendo las cosas como son, le están agregando, te están metiendo en. Chirme de pantalones para las damas hablo para las damas Seguimos por aquí Signo de Virgo Virgo es hora de rendir cuentas No le sigas eh, sacando el cuerpo No le sigas haciendo el quite A la rendición de cuentas No lo vas a poder seguir ocultando por muchísimo tiempo Tienes que ser más transparente Y aclarar las cosas en este momento Ojalá ya En este momento que me está viendo Y termine de ver la predicción, aclare las cosas como tiene que ser signo de Virgo. Virgo, está bien la fiesta, eres una persona muy fiestera, eres una persona que te gusta la diversión, pero por esta semana es mejor que te recuerdas un poco y te aplaques un poco. Signo de Virgo, un caballero para las damas, un caballero del pasado, una persona de edad, se va a acercar a ustedes damas, ni bien ni mal, no va a pasar por su vida a pasar por su vida, perdón, sin pena ni gloria. Pero si la trae esa persona, si lo quiere hacer, o si ella es consciente de sus actos, es su asunto suyo, si se presta para un triángulo amoroso o no. El número de la suerte está muy marcado definitivamente. Y mira, no te salieron cuatro cifras, te salieron tres cifras. 417 o 7-14. 417 o 7-14. Juégalo esta semana de una victoria infalible para esta semana para ti con este número. Este número lo vas a estar viendo en el transcurso de la semana. Tienes que ser muy perceptivo. Vamos ahora con la lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de... Libra. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada. Separe su cita ya escribiendo al WhatsApp... Más 57 320 696 2816 y más 57 315 630 4823. Atrévete y déjate sorprender. Libra, el que busca encuentra. Y si algo le va a estresar, es mejor que no lo sepa. Es así de sencillo, signo de Libra. Si algo no quiere saber, no lo pregunte. Si algo le va a hacer daño, no lo averigüe. Es así de sencillo, signo de Libra. Es que entere de cosas. Si algo le va a hacer daño, si algo le va a lastimar, no lo pregunte. Signo de Libra. Busque esa persona que tanto extraña. Busque esa persona en la que tanto piensa. Esa persona que usted tiene una eh, conexión más allá de lo normal. Una, una conexión que va más allá de lo espiritual y no se ha podido desligar de esa persona. Búsquela, busque a esa persona. Dese una oportunidad, no se niegue que él está sintiendo esa persona, él o ella está sintiendo lo mismo en este momento. Libra, ojo para los caballeros de dejar, dejar hijos por ahí, regados por el mundo sin responder. Signo de Libra, recordemos que todo se paga en la vida y si quiere que le vaya bien en la vida, sea un buen hijo y un buen padre. Pero mucho cuidado con dejar por ahí tirados en el mundo. Signo de Libra, hablo para los caballeros. Libra, últimamente le gusta que lo arriesguen, le gusta que lo carguen, le gusta que lo empujen. Tome la suave y tome, tome actitudes en la vida, signo de Libra. Tome actitudes y decisiones e iniciativa, signo de Libra. Libra, hay una persona mayor que le va a estar ayudando en un proyecto en su vida hay una persona muy importante que le va a estar empujando y lo tiene que tener con esa persona de la mano si realmente usted quiere alcanzar esas metas no desconfíe de esa persona que esa persona tiene mucha más experiencia que usted y le va a estar ayudando signo de Libra no se castigue tanto no se tan duro usted es una persona muy capaz con muchas facultades no se castigue no se la cede tanto que usted no es culpable de todas las desgracias que le pasa a su familia O que le pasa a usted El eh, número de la suerte para Libra El número de la suerte de esta semana 2875 7528 Vamos ahora Con la lectura Para las personas nacidas bajo el signo de Escorpio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 Dicen que su soldado advertido no muere en guerra. Se lo había dicho, que no se metiera en triángulos amorosos. Y ya ven las consecuencias, ¿verdad? Se lo dije la semana anterior. Y mire lo que sucedió. Mire los problemas en los que usted se metió. Scorpio. Mucho cuidado con lo que publica en las redes sociales. No todo se puede publicar. Mucho cuidado con los que escriben en las redes sociales, con los comentarios que hacen. No publique eh, fotografías íntimas y conversaciones íntimas de otras personas que eso le puede estar trayendo problemas. Así que piense muy bien lo que está haciendo en las redes sociales. escorpión mira cercano lo importante que es para su vida. Esta semana, esta semana, déjese llevar. Déjese llevar. Esa propuesta que le van a hacer esta semana va a cambiar su destino va a cambiar su vida, pero déjese llevar, no desconfíe de esta persona, lo van a llamar a algún tipo de juzgado de fiscalía o asuntos penales, asuntos pendientes del pasado, comparezca con toda la seguridad del mundo, comparezca, que el que nada debe, nada teme, para las damas que están comprometidas no permita eh, que otra persona entre en su vida que le va a acabar con la relación ok si quiere fidelizar a su esposa le puede hacer una madre también si eso es lo que usted quiere pero no permita que otra persona se entrometa en su relación ok, en, la, en el amor y en la guerra todo se vale pero usted no permita que se metan en su relación de pareja que tanto trabajo le ha costado mantener número de suerte para escorpión 23, 14, 14, 23. Está muy marcado. 23, 14, 14, 23. Vamos ahora a la lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de Sagitario. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada. Separe su cita ya escribiendo al WhatsApp. Más 57-320-696-2816 y más 57-315-630-4823. Atrévete y déjate sorprender. Sagitario, todo lo que usted ha venido construyendo durante todo este tiempo, Sagitario, se puede venir al piso si sigue confiando en las demás personas. No se ha tan confiado Sagitario Todo eso se le puede ir al piso Veo envidias por acá Envidias porque usted ha logrado muchísimas cosas en su vida Y hay personas que no lo quieren ver triunfando No lo quieren ver eh, saliendo adelante y avanzando cada día Hay algo oculto por ahí Sagitario, mira muy bien este arcano Mira muy bien Que es muy importante Te está diciendo que hay alguien oculto Un enemigo oculto Que te va colocar la zancadilla, te va a colocar la traba en el camino, te va a colocar el inconveniente para que todos esos proyectos que tú estás emprendiendo se vayan al piso. Mucho cuidado con eso, Sagitario. ¡Sagitario! Esa actitud que estás tomando últimamente rebelde y soberbia y altiva, vale, y te ha servido de mucho, pero no abuses de esto, Sagitario. No abuses porque en ocasiones tiene los sentimientos de los demás, Sagitario. Estás muy bien atendido últimamente Te estás atendiendo bien, te estás tratando bien Pero esta semana que viene va a ser mucho mejor De lo que has venido por estos días Sagitario Estás pasando por una muy buena racha Tanto eh, laboralmente, sentimentalmente Económicamente Aprovechalo y disfrútalo Mientras dure y ahorra dinero Guarda dinero Sagitario Que el dinero no es eterno No es una fuente inagotable Sagitario Últimamente también estás muy libidinoso o libidinosa Estás algo morboso o morbosa en Sagitario. Veo que vas a conocer esta persona esta semana, una persona. Esta persona va a llegar a tu vida y te conviene. Tómalo o déjalo. Estoy hablando tanto para las personas que tienen pareja como para los que no tienen. Tú puedes ser en pareja en ese momento en es Sagitario, pero has aburrido de esa persona porque es una persona tóxica que no te está aportando nada. Tú puedes iniciar una vida con otra persona, estás en toda tu libertad y se te ve muy marcado además. Número de la suerte para Sagitario 75 74, 74 75. Vamos ahora con la lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de... Acuario Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada.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 una persona que lleva las cosas con calma pero últimamente veo una persona muy irascible en usted, Acuario se está estresando demasiado y además de todo está exteriorizando este enojo, estas molestias y está creando conflicto en su entorno signo de Acuario escuche, aprenda a escuchar es el problema eh, de algunos eh, que son ascendentes al signo de Acuario no saben escuchar aprende a escuchar, no oiga Escuche primero y ahí sí. Tome la decisión. No sea tan terco. Signo de Acuario. No sea tan terco. Últimamente esa terquedad le está creando inconvenientes. Primero se esciorce de las cosas y ahí sí eh, de su opinión. O ahí sí afirme algo signo de acuario. Acuario, los que tienen pareja, no está mal eh, demostrar el amor a esa persona que era acompañada durante tantos años, durante tantos meses, durante tantos días, empiecen a vivir el amor, una relación de pareja para vivirla en amor, y usted lo está olvidando por momentos, signo de Acuario, los que están solos, o solas, los que no tienen pareja en este momento, esa semana va a ser una semana de éxito amoroso, una semana de transformación, una semana de renovación sentimental, signo de Acuario. Acuario, ese proyecto que tanto anhelaba, en el pasado es bueno que lo retome en este momento. Es bueno que lo retome porque Neptuno en este momento está adentrando en la fase de acuario. Así pues, que es el momento para retomar esos proyectos que ha venido postergando y que dejó quieto por un tiempo, signo de acuario. Por demás, es una semana de muchos cambios. Conflicto, signo de acuario. Conflicto delicado, un altercado, una discusión. Aléjate de los altercados, de los malos momentos de esas personas tóxicas, aléjate de esas personas, que lo más seguro es que ese altercado que vas a tener es con esa persona. Número de la suerte para signo de acuario, 6731-3167. 67. Vamos ahora con la lectura del tarot para las personas nacidas bajo el signo de... Pisces. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada por medio de una videollamada.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 para todo un problema, esas personas negativas, esas personas que ven el problema y no ven la solución, esas personas que desde que se levantan, esas que se acuestan, son pensamientos pesimistas, no te dejes contagiar y aléjate de esas personas, está rodeado de mucha gente tóxica, tú eres una persona de éxito, una persona triunfadora y se te pueden abrir todos los caminos y todos los proyectos que tú emprendas, pero tienes que alejarte de esas personas que lo único que hacen es contaminar tu aura y llenarte de mala energía. Veo claramente piscis que tú la tienes clara, en cuanto a muchos aspectos de tu vida. Eh, tu aspecto profesional, laboral, lo que tú quieres. Pero tienes que tomar decisiones radicales, perdón, esta semana. Esas decisiones te van a llevar a un cambio de rutina, a un cambio de hábito. Que te va a llevar, lógicamente... A vivir de una manera totalmente diferente, signo de Pisces, Pisces, los que están comprometidos, mucho cuidado Pisces, eh, con hacerle caso a las habladurías a los chismes, a los rumores, evite esta semana que lo visiten personas, eh, amigos o amigas, que le van a llevar chismes, le van a llenar la cabeza de cucarachas a su pareja, signo de Pisces, Pisces por acá vemos la carta del trabajo. Va a ser una semana de muchísimo trabajo. Deja de renegar un poco cuando tienes trabajo. Porque cuando no lo has tenido, también has renegado. Entonces, sé un poco más agradecido, signo de Pisces, con lo que te está dando la vida. Que la vida últimamente ha sido muy generosa contigo. Mira para abajo. Si tú miras para, para arriba y te comparas, obviamente estás mal. Pero si miras para abajo, te darás cuenta que hay gente que está muy, mucho peor que tú. Signo de Pisces. Pisces. Mira. Ese arcano es muy viciente, el arcano de la rueda, el arcano de la ruleta. La vida da muchas vueltas en el signo de piscis, Entonces, sé un poco más agradecido con esas personas del pasado, no seas tan ingrato. Cuando se ha estado mal, esas personas que tú sabes quiénes son, te han tendido la mano, te han tenido en su casa, te han apoyado. No seas tan ingrato que la vida da muchísimas vueltas en signo de piscis. Para los que están solteros, aprovecha esa soltería que hay una semana de romance una semana de pasión, una semana de placer, disfruta el momento signo de Pisces, el número de la suerte para signo de Pisces, 7536, 3675, muy marcado, muy pendiente esta semana signo de Pisces, que este número va a tener mucho que ver con usted en el transcurso de la semana, vamos ahora con la lectura del tarot para los nacidos bajo el signo de Capricornio.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 Capricornio, Capricorniano, Capricorniano ¿Te gusta la buena vida? La diversión, Capricornio ¿Te gusta la diversión extrema? Pero tienes que poner cuidado esta semana, Capricornio Muchísimo cuidado Con estos eh, deportes extremos No te vayas a lastimar No te vayas a tener por ahí un pequeño incidente Capricornio Veo grandes invitaciones Muchas reuniones eh, y, y es lo que queda del mes Capricornio no es conveniente que acudas a estas citas Capricornio No te ve muy bien aspectado por ese lado Hasta que la casa de acuario no llegue ascendente a Venus Es bueno esperar, es bueno esperar y tomarse unos días de descanso Y vas vale un poco a las revoluciones Signo de Capricornio Aunque no toda la vida no es trabajo, te veo trabajando demasiado Dedica un poco de tiempo para tu familia Signo de Capricornio Problemas laborales, chismes eh, rivalidades en el trabajo que te van a ocasionar llamados de atención por parte de tus superiores, eh, Capricornio. Veo por aquí un embarazo. Ese hijo, ese que tanto has estado esperando, Capricornio. Veo por aquí un embarazo. Eh, si no quieres tener un hijo, entonces sabes que se puede evitar, Capricornio. Cuestiones de salud también veo por este lado, Capricornio. Cuídate mucho de la jaqueca, una cefalea. Eh, problemas, dolores de cabeza, musculares de espalda pero nada que eh, implique mayor riesgo te esfuerzas demasiado Capricornio y a veces sientes que te, tus esfuerzos no son compensados en base a tus ingresos pero tarde o temprano la justicia divina hará eso justicia y a cada quien se le hará lo suyo Capricornio, número de la suerte número de tres cifras 863, 863 o 863, 863 mejor, 863 o 368. Eso ha sido por hoy, todo por hoy en el programa Tarot y Predicciones. Yo los espero en la próxima semana en Tarot y Predicciones para seguir dando las predicciones a todos mis seguidores alrededor del mundo. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, se despide desde este maravilloso set. Atrévete y déjate sorprender. Recuerde que usted tiene una cita con los astros. En nuestro próximo programa, los esperamos.